¡Oh, yes! ¡Para, para! ¡Todo mano arriba, dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale! ¡Eh, eh, eh! dale hey, hey, hey. ¡Dale! Ah, ah, ah, ah, ah. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! Yo vengo directo del distrito, mi línea te va a atravesar en el micro, vas a ser como la S del dinero el logotipo. Oh, entendiste o no lo sabes en la rima. Yo sueno pan bam, bam, porque soy el Big Bang. Dame el Mic Man y te mato con dinero, como el amigo de Jesse Pinkman. Oh. Te agarro con voz y te sales ya tu casa solo se mira papel. Yo soy aquel que viene estilo y ya soy franco. Mi mente viene como mi cheque, siempre está en blanco. Tiene demasiado valor y ya lo sabes. Pero yo soy aquel que viene con silencio. Porque yo tengo valor y él tiene precio. Desesperado te volteo, ahora sientes el desprecio. ¡Gabio! ¡Cállate! Si quieres te digo ya maldito idiota. llegar a ser Para joder y cállate boca llega el MC para dejar al asesino como idiota Ey. está el MC dinero y el mejor MC de Europa yeah. pues luego si quieres te toca luego si quieres ya sé que disloca yo ah. ya lo vi viene en el beat luego ah. cabrón yo soy el Benedict. Ah. 16 en el beat viene a fundirte ya todo ah. en el ring. pone tu cara dentro la moneda y muere de un disparo eres Kennedy luego ah. sí, cabrón viene yeah. así luego ah. si quieres y luego te pone y respeta ah. puto rapero vestido de etiqueta ah. el puto Mao viene del Cheque cheque cheque cheque, ¡Cheque, cheque, cheque, cheque! Oye, cabrón, oh, mire si quieres, yo ya tengo el don. Ah. Hijo de puta, si quieres ahora es la improvisación. Ah. Hermano, porque soy el mejor. Hoy está bajando tu precio mientras que sube mi valor. Oh. Yeah.